El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochoyo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de mil metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, venaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la avenida Ruiz Picasso. Electrochollo. No pague más por lo mismo. Electrochollo.net